Muy buena gente. Bienvenidos al Caldero. Estamos en. En No sé qué? ¿Qué personaje de Disney se nombre totalmente original y. Totalmente fuera de lo normal? Porque okay. todo el mundo ha imaginado ser un personaje de Disney. Si el nombre Hércules, Tarzán. Y un montón de personajes más que. Que me llegarán a la mente. De... Se debe las princesas de Disney. Como siempre. Hoy vamos a ver qué personaje de Disney seríamos nosotros. ¿Qué personaje ese se me integra a mí? Y si, si tú sabes que es Disney, saber, qué es DINE, fuera. Como no puedes saber que dios Vamos con la primera pregunta, así que vamos allá. Y dice así. ¿Cuál es tu género? ¿Mujer? ¿Hombre? 50, 50. ¿Hombre? Ok. Y dice. La segunda pregunta. ¿Qué prefieres hacer en tu día libre? Y la... Las elección que tenemos dicen, dicen así Ir a dar una linda caminata por la playa Dormir por ahí Ir a un show o galería de arte Cualquier cosa fuera de mi casa Afuera de mi casa Ir a una aventura cualquiera No tengo tiempo para descansar Me voy a pescar Leer un buen libro o otro Cualquier cosa Me gusta la aventura Ir a una aventura cualquiera ¿Cómo descubrirías tu ira? Dices así la opción que tenemos Ir a quien yo nunca imposible. Aparece si me metes con la gente que quiero o sea que si le dicen, ey, ey, qué, muerto. Aparece si se mete con mis creencias. Mi enojo puede ser. Mi enojo puede ser intimidante. O sea que siempre está enojado. Mi es una gran parte de mi vida. Todo el tiempo molesto. Casi nunca me enojo. Yo creo que aparece si meten con la gente que, me, que, que yo pienso es la siguiente bruta. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Que adentro. La opción que tenemos dice. Libertad, amor, orgullo. Aceptación, no entendéis aceptación, es decir, felicidad, sueño, poder, confort. Mi corazón no es o sea, totalmente feliz, creo que es felicidad, ¿no? Sueño, amor, or... creo que sueño, no, confort. Yo si siempre dibujo que, es que esté bien conmigo, ¿sabes? si estoy bien, que bien, ¿no? creo que la no, felicidad, Y dice así la siguiente pregunta: ¿Qué villano de Disney o Disney? Las opciones que dan, dice sí Úrsula. Oscar... Scar Scar Scar ¿Qué es el que, es que, ya? Ya en ese club. ¿Todo el mundo tuvo que ver la película de Rey León cuando matan al padre? Escarl... Ah, Larga vida al rey. Far. Garfield, madre de... De la chica de entrada, que se moría el nombre de Reina Grimuho Es Scar, es ya, Scar Lo tengo aquí ya Y esa es la próxima pregunta, ¿Qué cosas buscas en las personas que quieres? Y en la opción dice así Belleza y espontaneidad Alguien que me agarre, no importa mientras sea verdadero y honesto Encantador y Honorable y fuerte Una sonrisa seductora y una actitud sarcástica Una persona linda y profunda Alguien que sea rudo como yo la apariencia no importa si te quiere y te protege. Yo, sinceramente. Mmm, no se puede elegir. Debería elegirse una, una opción múltiple. Así como que este y este. O ¿Sabes? Yo creo que alguien que me haga reír. Siempre que me haga reír, yo, yo soy feliz así. ¿Cómo describirías tu look? Yo creo que aquí es Disney pasamos a otra cosa, porque no entiendo nada ya. Y las opciones que dan son estas: cabello largo, rubio y ojos grandes. Cabello desordenado y una gran y linda sonrisa. Rasgos fuertes y enmascarado, grandes y fuertes. Cabello largo y oscuro, sonrisa seductora y sobresalgo en un grupo, en forma y con una sonrisa encantadora. Hermoso cabello café, o un rostro angelical. Cabello teñido y corto, todo muy oscuro, que es eso de todo muy oscuro. Sabemos literalmente Yo Eh. cabello la largo y oscuro Y suele no, sobre con un grupo No Cabello desordenado y una gran y linda sonrisa Es ¿Qué tipo de casa prefería? ¿Eh? y no dan Castillo bajo el mar Castillo en la playa Pues Para hacer una gran casa en la selva sí, sí, puede ser, no no sé Da lo mismo mientras no sea en una torre Así que tendrían que encerrar en Granja en el campo Castillo en la playa Una gran casa en la selva Estoy entre castillo en la playa y gran casa en la selva eh, Vamos a ver Vamos a ver Dos mil años más tarde Tengo calor Así que gran casa en la selva sabia. No creo que sea muy sabia, sinceramente Persigo mis sueños Fuerte en moral y creencias Mala persona sin Tengo la marda Dentro de mí Espíritu libre Fuerte e intimidante e... E... E... Persigo mis almas de tres Tienes solo uno ¿Qué pedirías? Encontrar Amor verdadero Ser poderoso y que la gente me haga caso Sí, sí. Vivir en otro mundo O sea Fuera de que la gente me quiera. Libertad de la vida que tienes. Que mis seres queridos sean felices. Venga, venga, venga, venga. Venga, venga. Yo, libertad de la vida que tienes. Libertad. De estas, ¿cuál es tu comida favorita? ¿La opciones dicen así. ¿Mm -hmm. Dulce, marico y pescado, comida hindú, verduras, fruta y carne. Eh, dulces. Dulces. Rima y fasa. Sí. sí, o sea, que me mataron. Y tu es Bueno, y es así Rey Mufas, eres como el Rey Mufas, fuerte y guapo. Ay, gracias. Y sabes que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Proteja a tus seres queridos e irás a cualquier parte para salvarlo del mal. Eres conocido por tu fuerza, sabiduría y coraje. Esto es lo que te hará reconocido para siempre. Tienes que estar enormemente orgullosa de ser el Rey Más Tienes que. O sea, soy sí, leo. Me gusta. Rey muy fácil, me gustó bastante. Esta descripción mía. Bueno chicos, si les gustó el video puedes darle un buen me gusta y ya tope, tope y rompe la pantalla si te da la gana. Sigue, así que el, de, del me gusta que te gustó, rompe la pantalla del televisor. Después le dices a tu madre que tendrá que comprar el televisor, pero fue culpa mía. Le dice que fue culpa mía Yo me voy a caer, porque soy el rey de aquí. Bueno chicos recuerden mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Suscríbanse al canal totalmente gratis. Nos vemos en la próxima. Chao.